Hola, bienvenidos, ahora vamos a empezar con nuestra semana 4 hablando de macroeconomía. Eh, bueno, esta semana va a ser un poco más de conceptos más técnicos, por ende vamos a concentrarnos más, vamos a planificar nuestro tiempo para entender bien estos conceptos. Eh, cuando hablamos de macroeconomía, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Al estudio de los efectos que eh, influyen o, so, o son ciertos fenómenos que afectan al conjunto de la economía? Ya, ¿cuáles serían estos conceptos? Vamos a ver, el concepto de consumo. Cuando hablo de consumo, ¿a qué me estoy refiriendo? Me refiero a la fase final del proceso productivo, cuando el bien obtenido sirve para eh, la utilidad que le está dando el consumidor. Existe el consumo privado y el consumo público. El consumo privado eh, son las compras de productos que realizan eh, las familias o las empresas, mientras que el consumo público es aquello que realiza el Estado, que sean sus compras para, qué? para el funcionamiento del Estado como tal. Eh, ahora bien, el gasto público. ¿A qué me refiero con gasto público? Es el gasto en que incurre el gobierno eh, para mover todo este aparataje público como tal. Un término muy importante es el ahorro, porque el ahorro eh, en la sociedad va a determinar eh, lo que yo voy a dejar de mi, de mi renta para no consumir ahora y para consumir en el futuro. ¿Y por qué es importante? Porque el ahorro puede aumentar mi inversión, es decir, mi gasto en inversión futura. Inversión. Cuando hablamos de inversión, eh, me estoy refiriendo al aumento de la cantidad de activos productivos eh, como los bienes de capital, eh, como existencias, estructuras o infraestructura y los determinantes de la inversión son los ingresos, los costos y las expectativas. Eh, la productividad, ¿cómo medimos la productividad? Uh, nosotros hemos escuchado en las noticias, en las redes sociales, nuestra productividad está baja, está alta, nuestra productividad el año pasado fue mejor que este año el, la productividad como tal está asociada al crecimiento económico o al crecimiento de la economía. Y esto va a depender en gran medida de los avances eh, que nosotros tengamos en, la, eh, en avances técnicos en relación a aumentar mi productividad. Esto se mide por el PIB, por el Producto Interno Bruto que vamos a especificar ahora. Cuando hablamos del PIB, que es un concepto que yo creo que todos hemos escuchado más de una vez, eh, nos vamos a referir a la suma del gasto de los residentes en bienes y servicios finales durante un periodo determinado. Este periodo de tiempo generalmente es un año. La forma más utilizada para calcular el PIB de un país es según su demanda agregada. Entonces vamos a ver la fórmula del PIB. La fórmula nos indica lo siguiente. Eh, a ver, el PIB, nos, la C nos indica el consumo. Consumo más la inversión más el gasto eh, de gobierno y más las exportaciones netas. Cuando digo exportaciones netas me refiero a las exportaciones menos las importaciones. Las exportaciones son los productos que se elaboran en este país y salen, es decir, se venden en el extranjero. Mientras que las importaciones son los países que nosotros compramos al extranjero. Ahora bien, mi ingreso se puede dividir en gasto de consumo, es decir, mi consumo para ahora, y ahorro. Cuando veo el factor de ahorro y sale de este flujo producto-ingreso, estoy dejando esta, eh, esta parte de mi ingreso para consumirlo después. Esto, ¿Qué puedo hacer yo con esto? Puedo dejar un depósito de dinero en banco como ahorro y este depósito en dinero después va a servir a las, eh, como préstamo a las empresas. ¿Y por qué como préstamo? Porque la empresa va a solicitar un préstamo para aumentar su infraestructura o su activo fijo. Cuando hacen esto, las empresas nos están indicando que la economía está bien, está mejorando. Si se está invirtiendo más, es decir, va a haber eh, un aumento de producción. Por ende, también va a haber eh, más empleo y a su vez va a disminuir la gente desempleada. Se va a producir una activación de la economía como... Ya. Ahora vamos a ver la distinción entre el crecimiento económico y desarrollo económico, que es uno de los conceptos que ha estado también muy masificado este último tiempo. Son conceptos totalmente distintos. Cuando hablamos de crecimiento económico, nos estamos refiriendo eh, a ver, al crecimiento de la economía como tal medida por el Producto Interno Bruto, es decir, cuánto se está produciendo en el país. Eh, es un concepto también que no mide la calidad de vida de, de las personas. Solamente me indica si se está produciendo más o se está produciendo menos. Mientras que el desarrollo económico sí mide el efecto del bienestar en las personas. Porque el desarrollo económico impli implica el crecimiento económico más la distribución del ingreso. Mientras que solamente el crecimiento económico implica solamente la producción de bienes. Eh, también, ¿qué hace el Estado para hacer esta distribución del ingreso? Él puede aplicar impuestos, impuestos de, a la renta de un modo más que nada progresivo. Es decir, la gente que eh, tiene mayor renta tiene que pagar mayor impuesto. También puede, puede eh, aplicar ciertos programas eh, de sostenimiento a las personas como ciertos subsidios, como a lo mejor bajar el precio de ciertos productos básicos. Y ahí se va generando una mayor distribución del ingreso. Por otro lado, el desarrollo económico también implica una conciencia medioambiental, no erosionar tanto la tierra, no desgastar tanto nuestra, nuestra flora, nuestra fauna. También implica una sostenibilidad en el tiempo, y eh, la capacidad de producir pero cercano al potencial de nuestros factores de producción. Es decir, que todos nuestros factores de producción estén eh, al, máximo de, al máximo que se pueda en ese minuto. Eso también implica el desarrollo económico. Por ende, los países desarrollados ya están en el, en el siguiente nivel que es desarrollo económico y nosotros estamos aún en el crecimiento económico. Ahora bien. ¿Qué tiene que hacer el Estado eh, pa para manejar este, eh, o, este crecimiento económico como tal? Tiene que preocuparse de la óptima asignación de recursos, tiene que hacer una distribución equitativa del ingreso, tiene que asegurar una estabilidad económica para llegar a este crecimiento económico. ¿Qué utiliza? La política fiscal y la política monetaria. Cuando hablamos de política fiscal nos estamos refiriendo a los ingresos y gastos de gobierno y cuando hablamos de política monetaria al efecto del dinero eh, como tal y a la demanda y la oferta de dinero. Ya. La política fiscal como habíamos mencionado anteriormente está relacionada con los ingresos y los gastos de gobierno. Cuando hablamos de ingresos eh, nos estamos refiriendo a los ingresos tributarios que son el pago de impuestos a los ingresos en relación a las empresas. Eh, a ver, el Estado también tiene empresas públicas, las cuales también generan ingresos. Esos son los ingresos referidos a, a la política fiscal. Y también el Estado, eh, para suplir ciertas necesidades o para financiar ciertas políticas, también se puede endeudar. Mientras que los gastos van a estar asociados a los gastos corrientes, que van a ser gastos eh, personal, para mover toda la infraestructura de gobierno y gastos en capital, que puede ser maquinaria. El gasto de capital va a significar un aumento del activo de gobierno, mientras que el gasto corriente no va a significar un aumento del activo. Ahora bien, siguiendo con nuestra política monetaria, nos encontramos con la demanda de dinero, es decir, cuánto dinero se necesita. La demanda de dinero está relacionada con la tasa de interés. Cuando hablamos de tasa de interés, nos estamos refiriendo al valor del dinero. Es decir, el costo que, es, que tiene el dinero en relación a solicitar un préstamo, por ejemplo. Entonces, si aumenta la tasa de interés, va a disminuir la demanda de dinero. Cuando aumenta el ingreso... Y aumenta el precio de los bienes, va a aumentar la, de la demanda de dinero porque voy a necesitar realizar más transacciones. Por ende, mi demanda de dinero va a ser mayor. Ahora, por el lado de la oferta de dinero, es decir, lo que está disponible. Cuando aumenta la tasa de interés, va a disminuir la compra de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque eh, la gente o las personas van a, pref van a preferir ahorrar antes que consumir porque va a tener una rentabilidad mayor mi ahorro. Por eso va a aumentar el ahorro, pero va a disminuir la compra de bienes y servicios. Ahora bien, también se si aumenta la tasa de interés, va a disminuir la inversión, porque me va, eh, me va a salir más caro solicitar un préstamo. Y a su vez, esto trae consigo que disminuya la producción e ingreso. Ahora, aumentando la oferta de dinero, la oferta de dinero, ahora voy a tener más dinero disponible, por ende, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la tasa de interés y, por ende, va a aumentar la inversión. ¿Por qué? Porque va a ser, entre comillas, eh, más barato solicitar un préstamo a un interés más bajo. Como nos dimos cuenta, aquí hay, hay varios conceptos macroeconómicos, bueno, que nosotros los escuchamos constantemente, ahora yo creo que los estamos escuchando más y en, estas, eh, en esta clase sí nos pudimos dar cuenta que podemos ir relacionando ciertos conceptos y que todos están encadenados. Entonces, el efecto que tiene una política puede desencadenar que exista un movimiento en alguna variable macroeconómica.